por aquí, ya que hay una información de que eh, un delincuente o, o eh, eh, supuestamente un delincuente que robó el centro comunal de Los Jardines donde se llevó varios objetos de ese centro comunal pero el presidente de la Junta de está aquí, lo estamos acompañando que ahí puede decir lo que se robaron de ahí, de ese centro comunal ¿El nombre suyo varón El nombre es Pablo Sánchez Hernández estamos eh, por aquí porque Allá nos hicieron un robo en el centro comunal, la Junta de Vecinos Nuevo Horizonte, donde nos trajeron una bocina grande, nos trajeron una bomba de agua, una bomba de arruinar líquido, tres quintales de varilla, el Cali, de, de, de celebrar el sacerdote, los partieron, no sabían qué era eso, saben que cuesta el pesos pesos eso, los partieron, porque si bien no sabía que eso valía tanto, pues se lo llevan pero eso lo dejamos de, de pegar. entonces ese es el motivo de que estamos acá. ¿Está detenida la persona? Eh, pensamos que el sí, Dijeron que, que, sí. que sí, posiblemente pero, pero, pero, pero. ¿Cómo califican ustedes este hecho? Bueno, un vandalismo. vandalismo. ¿Dónde fue el hecho? Los, Los jardines partidos. de etapa. En la parroquia de entonces. Sí, ¿Qué aquí. le piden ustedes a las autoridades ante este caso y otros que puedan ocurrir? En ese caso, mano dura. Mano dura con los delincuentes, porque eso está, está, está, está peligroso estos esto delincuentes que hay. Aquí eso, hay que con eso. ¿El nombre suyo es? Pablo Sánchez Hernández. ¿Usted es? Presidente de la Junta de Vicente, el patrullaje está, está lento, está lento por ese lado. Está lento.